Yes. Sangre, cordula, delata, delito, no busques, me fui, ya yeah. otro sentido, vivir, demasiado para mí, sentir, algo complicado, sé, sí. buscar, más allá del lado, el fuego helado que me abraza, Sí, algo complicado sé Buscar Más allá del lago El fuego helado de Vete de aquí me quedo en este lapso Esperas por mi fracaso Estaba por ti levantó mi paso Fuiste para mi acalaya Verlo claro Por fin aquí estoy te recuerdo que pasó, es la esperanza mi venganza larga como el tiempo Cuando embudece la voz Ya, yeah. canal de mi talento, despierto, sediento, anoche, infierno al fin aquí este recuerdo que pasó Es la esperanza mi venganza larga como el tiempo Cuando enmudece la voz yeah. Canal de mi talento A Anoche Infierno